Buenos días, <risa> Bueno, lindas, ¿cómo están? Lindas, también, mi amor. Es que aquí aquí la belleza sobra, olvídese de eso. Aquí, amor y dinero. Bueno, amor también. Dinerito. Dinerito es lo, es lo que falta, nada más. <risa> es lo único que nos queda por pedirle a Dios mi vida. Y salud, que sin eso no hay nada. Ten estar así de rosadas y de bellas siempre y de jóvenes para siempre, en mi vida. Óyeme, qué clase de dita el de hoy. Hoy eh, tenemos muchas cositas. Mira, hoy vamos a estar viendo eh, eh, algo que eh, ha recorrido las redes norteamericanas y es que hay una gober una candidata a gobernadora de Arizona, lo vamos a ver en unos minuticos, que ha puesto eh, en su sitio a un periodista que le ha preguntado que por qué ella es una eh, negacionista de las elecciones de Biden, y tú sabes que eso ha sido un tema muy complicado, ha sido un tema tabú, ha sido un tema que, que ha eh, desmonetizado a mucha gente, que ha tumbado muchos influencers, que ha tumbado muchos canales, bueno, hasta Trump le quitaron sus cuentas de, de social media, esta mujer le da una respuesta que es brutal y se ha hecho viral en todas las redes eh, en el mundo americano. Y quiero traerlo hoy en español y comentarlo porque me parece que es eh, fundamental como respuesta a esos demócratas que les dicen a uno, no, porque tú, porque hablas de las uh -huh. elecciones y cuestionas. Bueno, vamos a, a ver qué dijo ella. Ana nos trae un pedazo de eh, segmento sobre Cuba, sobre todo lo último, lo que está pasando. Vamos a estar comentando y reaccionando. <risa> eh, Todas esas cosas que están pasando y por supuesto vamos a, a comentar, eh, si nos da tiempo, otro pedazo de eh, Chapeando Bajito, que es eso de Avalino, la sí. locutora esta, la periodista comunista, que arremete contra Alex, los influencers, etcétera Y vamos a estar, eh, si nos da tiempo, comentando un poquito sobre eso. Y Ana, hoy tenemos nuestra invitada súper especial yeah. de eh, algunos jueves <risa> algunos sí. jueves que es nuestra queridísima María Lorca Susino que hoy nos trae un panorama general de cómo está Estados Unidos y también por supuesto el panorama económico eh, con los índices de miseria en los Estados Unidos subiendo alarmantemente una comparación de cuando Biden de cuando Trump era presidente y ahora cómo están con Biden en fin vamos a, a hablar eh, sobre esos temas con, con María que siempre los explica tan maravillosamente bien así que así vamos sí, a empezar sí, vamos importante importante porque estamos a 12 días 12 días de las elecciones creo o sea ya estamos aquí y alguna gente está Exacto. votando, Anneli votó ayer so, recuerde ir al lugar, votar en persona Ay, no tengo la fotito, te voy a ver, haber puesto la fotito de Arnelis con, con Ileana García. Ay, senadora, sí, con Ileana, pero la mando, la mando al chat porque sí, es porque... eh, súper importante y mientras tanto les digo a nuestra la, gente que se suscriban. A las personas. Sí, que se suscriban Ajá. a nuestro canal de YouTube, que eh, nos den like en Facebook, en Instagram, en todas partes, eh, te lo va a mandar Víctor, querido, a, al chat, ahí lo tienes. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales que son pequeñitas pero estamos creciendo cada día gracias a ustedes, queremos llegar a los mil suscriptores de YouTube, así que vamos a sí, dar vamos. un like ahí caballero, campanita, todas esas cosas, ¿ok? Es muy importante y eh, bueno lo que Víctor pone en la foto pues recuerden que nosotros tenemos aquí dos patrocinadores maravillosos que eh, son parte de nuestra familia, dos de ellos, y uno de ellos es Miami Shooters Supply, que eh, es una tienda maravillosa que hay en la Florida para que tú puedas comprar tu arma, personalizarla, sacar tus permisos, para las clases para, para tus permisos, en fin. Te ayudan con todo, tienen accesorios maravillosos, un trato espectacular y además son súper creativos. Tienes que seguir su cuenta de Instagram, por ahí también los puedes eh, contactar. Pero bueno, siempre es eh, bueno llamarlos para que tú eh, sepas ¿Qué puedes esperar de tu visita? ¿Puedes empeñar cosas? En fin, llámalos al 305-381-5978. Y Ana, seguro te va a presentar a Zulema, porque, óyeme, eh, a veces a claro veces en sí. la vida uno tiene que, que delegar, mi amor, ¿entiendes? Uno claro. tiene que delegar. <risa> claro que sí, claro que sí. Porque, aparte, que, que, yo me que encantada de presentar a, a My Mortgage. Eh, ustedes saben que My Mortgage es el lugar donde tú vas a hacer tu sueño americano realidad. ¿Cuál es ese, ese sueño? ¿Cuál es el sueño más grande americano que uno tiene? Pues comprarse su casa. Si te quieres comprar tu casa, tienes que ir ahí. Tienes que llamarlo al 305-735-1781 de lema Ruiz y todo su team. Recuerda que tienen como 40 años de experiencia combinada. Además, también te pueden ayudar en el tema de tus inversiones, cómo invertir mediante Real Estate. Y además tienen una serie de opciones, señoras. a pesar de que hemos hablado aquí muchas veces, que está el 7% de los intereses y tal. Ellos tienen programas, programas que tienen que ver con el Estado, gubernamentales, donde tú puedes encontrar un intersticio, una manera de poder eh, llevar ese sueño a una realidad, materializarlo y, y te van a indicar, te van a editar porque saben todos los trucos, pero trucos de verdad, legales correctos y te van a acompañar de principio a fin. ustedes la conocen está todos los viernes con nosotros conversando sobre estos temas, esperamos que este viernes os traiga sobre Airbnb y señores llámalo, 305 737 35 1781, Sulema Ruiz y su team de My Models. Así que, ya sabes, llama ya. Seguro, Ay, Dios seguro Dios. que es, mi vida. Oye, tenemos la foto, bueno, tenemos la foto de, de mira, Amiga. nuestra querida Nelly's, la Giri Shop, la Giri Libre, eh, Uh, Annelis estuvo en Coral Gables en, el, en la mesa, de, en el colegio electoral de Coral Gables, dice que ahí está súper animado, que es el mejor que vayan para allá a votar recuerden que ahora como es la, la votación anticipada, no tienes que votar en donde te toca, sino que en cualquiera tú puedes entrar y Exacto. votar, así que allí está, tus, tus eh, candidatos favoritos van a estar en, en, en los colegios para recibirte así que mira a nuestra senadora estatal Iviana García que por supuesto está corriendo para la reelección y que seguro va a salir pero usted vaya a votar porque sin votos no se puede no se puede ser eh, política así que no nos confiemos y vamos bien, a, bien, qué bien, qué bien. a votar bueno, vamos a votar bueno. oye mi amor aplausos, hoy, Eso. Hoy. Eso. aplausos. ya Aplauso para Iliana García, para La Hiri que fue a votar temprano, que es su primer voto en la Florida, porque La Giri vivía vivió en Los Ángeles y salió huyendo del comunismo en Los Ángeles y vino para Florida. Y, caballero, a ver, ¿te acuerdas que ayer hablamos, Ana, de qué que coincidencia, y tú dijiste lo de Elon Musk, Dijiste que Elon Musk, que, que si tenía algo que ver con que los comunistas eh, hayan perdido eh, la, la influencia en Twitter, porque Twitter les ha comunicado que no les va a hacer el, el desarrollo orgánico, el impulso orgánico de, la, de las cuentas, porque eh, son cuentas gubernamentales y además son cuentas de dudosa procedencia, en el sentido de que son muy difamadores, en fin, son muy manipuladores, bueno, tenemos la entrada triunfal que ha hecho Elon Musk y la reacción de sus trabajadores de Twitter, porque Elon ha entrado en el headquarters de Twitter en mi vida y ha dejado a todos los trabajadores walkers. Eh, ¡Oh, todos <laughs> los liberales ahí! ¡Yo no abierto. Vamos <laughs> a ver! ¡Vamos ¡Yo ver! <gues> ¡Yo lo dije, yo lo dije! ¡Yo dije me que era no, ¡Oh, my god no, okay god. it's happening no, no, no, no, no, no! ¡Wait, wait, wait, wait! <laughs> no. No. ¡Wait, ¡Es que ¡Es <risa> es un menú maravilloso, pero la entrada real, sí. la entrada real, la entrada no, no, no es real. real. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Tenemos la entrada real eh, de, de Elon Musk en Twitter que de verdad entró con un lavamanos ¿Es esta, no? en la no. mano, como diciendo ah, mira, vengo la a la la la la. lavar, vengo a limpiar. Con la fu si quieres, Víctor. Es un performance, querida. Es un performance. <risa> <Es un> <risa> Es el urinario de Marcel Duchamp, mi amor. <risa> tan grande él, tan duro. Y lo bien que se ve, Dice, ¿verdad? mira, y, y, y, sí, sí, sí, no, él es, él es un personaje. Fíjate que eso es un tuit de él y dice, entrando en los headquarters de Twitter, deja eso que se hunda. Él hace un juego de palabras <risa> con <risa> el zinc, <sync>, eh, que <risa> en, <risa> en inglés es hundirse y es al mismo tiempo la mamá, ¿no? Eh, pues ah, dice, claro. déjenme que eso se hunda, como diciendo, van todos abajo, ¿entiendes? O sea, el mensaje... Se <risa> fue. Brutal, es brutal. Que, yo amo bien. a Elon Musk, todos amamos a los Musk, sí. obviamente. Pero ¿sabes que Yo te agregué ahí, porque yo estaba como preparando eh, la producción de este segmento, y te agregué un video de cómo son las instituciones de Twitter por dentro. Y me gustó porque ver, creo ver, que a esta a cuenta de Liberal Media... Entonces dice, como el gastando todo, lo va... Employees. So this past week went to SF for the first time at a Twitter office, badged in, honestly took a moment to just soak everything in, what a blessing. Also started my morning off with an iced matcha, the then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool, they're literally noise canceling. took my meeting, look how delicious this food looks, oh my Oh my goodness, I was so overwhelmed. Then made my way down to this log cabin area. I don't know what this is, but it was really cool. Played some football, dance, kind of unwind damos. a bit. Um, <laughs> I, cool a and I thought was cool meditation. That I thought was super. I didn't do any yoga, had yoga you for sure if you were a yogi, so Had a couple okay. more meetings in the afternoon, had a ton of projects that we needed to knock out. So Tienen el beso, todos así por la vida, oprimidos por el capitalismo, todos ellos. Oh, sí, oh, si todos oprimidos. Espérate que oh, vieron si la mejor parte, vieron cafeterita. vino. Tomemos vino. So Mientras When trabajamos. Aquí ya, ahí ya señores. A mí lo que me gusta es que esto lo comparte esta cuenta que se llama liberal. No sé qué, que pone muchas cosas muy buenas, eh, anti progresista, anti walk ¿no? Y dicen. Eh, como que decía algo así como que ya eh, tomen que ya se acabó con hilo Hilo lo va a votar a todo le va a quitar todo eso porque hay que trabajar aquí <risa> hay que trabajar <risa> y, que, y le va a suspender todo amén amén y, lo, y esto yo te creo si que, cree, me, que tiene que ver, que, es que tiene sí. que ver lo, de, lo de la política de eh, contra contra bueno de, de contra estos eh, cuentas de regímenes totalitarios y la entrada ¿no? no lo sabemos pero es una buena teoría Sí, sí, yo pienso que sí hay una conexión ahí, o, y puede ser que a lo mejor no es él el que lo ha hecho, sino que ellos lo han hecho, porque fíjate que está en coordinación con Facebook, entonces me da la impresión que es como para salvar el pellejo, porque ahora eh, Elon va a entrar a Twitter y va a tener acceso a todo lo que ellos han permitido y a todo lo que han censurado. Entonces hay una lista que es inmensamente liberal, eh, eh, republicana, de, dere de derechas, libertaria. O sea, la lista de los censurados no incluye ningún liberal, ningún comunista, ningún. Entonces es muy, era muy sospechoso también. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces bien, eh, qué bien, qué bien. eso tiene, tengo esa teoría, ¿no? De que a lo mejor lo han hecho eh, precisamente sí. para evitar sí. que él publique después esa lista y diga, mira, <risa> mira esta lista solamente por los conservadores. ¿Me entiendes? Y todo lo Entonces, que se decía no era eh, conspiración, no era conspiración, es verdad, real, porque las conspiraciones se convierten Fíjale. en realidad, como, como sí, el tema ya. de las elecciones, que a ver sí, es real. Ese tema. Sí, Perdón. Que, que yo me quedé así, estábamos contentos ayer, porque bueno, habían hecho por fin caso a tantas y tantas. Eh, Uh, denuncias que los cubanos habíamos hecho contra todas estas cuentas que difaman a los opositores, a los activistas, a los influencers, que difaman, que dicen que somos terroristas, que dicen que, que hemos organizado las protestas masivas en Cuba, ya, ya nos hubiera gustado, pero <risa> <risa> quitándole <risa> legitimidad a esas protestas, espontaneidad a las protestas, etcétera, y el protagonismo y el crédito que se merece el pueblo cubano eh, también, que se puede haber sentido inspirado por muchos de nosotros, pero que en realidad tomaron las calles por su propia decisión, no porque hubo una macroorganización de todo eso, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, estábamos contentas, ¿verdad? Bueno, cuando cerramos el show, que yo me voy a mi Instagram para poner un pedazo de show, y decir, oye, tienen que ver el show porque está buenísimo, por cierto, tienen que ver el show si no lo vieron ayer, porque lo que pusimos aquí fue lo más grande con lo más chiquito, o sea, ustedes no pueden imaginarse eh, dos exclusivas maravillosas, en fin, tienen que ver los de ayer si no lo han visto. Eh, Voy para Instagram y me encuentro, mi amor, con que Instagram, que a su vez es Facebook, es meta, pues me ha desmonetizado mis Reels, que tampoco era que ganaba mucho dinero, porque yo realmente no hago muchos Reels. Y mira aquí, ponmelo grande, por favor. Sí, el porqué, el porqué del de cual es. El porqué. Porque lo gracioso de esto, o lo insultante también, es por qué, ¿no? Eh, yo había puesto una historia, había compartido un artículo de Bray Bart que eh, hablaba sobre eh, un cartel más inmenso, gigantesco, que pusieron en un puente eh, de, de Texas, en Dallas, Texas, pusieron este cartel gigante, anunciando la película sobre el hijo del presidente Biden, que se llama My Son Biden, que es sobre la corrupción, sobre sus gustos eh, sexuales, sobre sus gustos Hunter Biden, sí. eh, eh, el cartel tiene una foto de Hunter en calzoncillos y dice My Son Hunter y, el, y, el, y la página web ponmelo grande ahí por favor para decirlo porque ahora me da la gana de publicar de publicitarlo. De, el, en el cartel dice My, song my, song Hunter, Hunter. Ajá. my pues Son allá vamos todos. Es... Ahora vamos todos hasta allá. <ríe> exacto, claro. Exacto. Porque eh, ahí, eh, como ustedes ven, bueno, eh, Instagram me manda un mensaje y me dice, usted ha sido desmonetizado porque una de sus, hemos eliminado esta historia, o sea, no solamente me desmonetizan todos mis reads, yo no puedo ya monetizar nada, sino que eh, me eliminaron la historia, que no dice nada, ni es nada, ni está incumpliendo, no es una mentira, porque es la, pro la promoción de una película que existe, o sea, <risa> no, no es una fake news, no es eh, nada que, que, que viole las políticas de, de desnudez o lo que sea, porque está de este tamaño así el Hunter Biden, o sea, está chiquitico y está en calzoncillo, tampoco está desnudo, en fin. Ellos me dicen que yo incumplí las reglas por compartir esta historia, que me la, que me la han eliminado y que por tanto mis reels ya no eh, se van a monetizar. Entonces, bueno, mira, tampoco es que yo hacía muchos reels, ni yo vivo de los reels tampoco, eh, no es que yo pase mucho tampoco, tienes que meterte el día haciendo reels, por eso hay gente que se mete el día haciendo reels, ¿entiendes? Y claro. hacen reels de cualquier cosa, se ¿Cualquier tiran cosa? un claro. aire y hacen un reel. Eh. <risa> pues no, yo, yo no tengo tiempo para eso, mi amor, porque tengo un niño de dos años, eh, que a lo mejor debería hacer Entonces, un diario con él, pero, pero no, ¿entiendes? No, Entonces, no, eh, yeah. no, no, el caso es que así es como han estado las redes sociales, eh, las grandes eh, eh, compañías tecnológicas censurando a mí, me censuraron mi página de Facebook, me censuraron mi canal de YouTube, yo hubo un momento, fíjate que yo me salí de Facebook, en, no, no borré mi página, pero la tenía prácticamente ahí de, de, de florero, porque cuando las elecciones en el 2020 me censuraron eh, mi página, me censuraron el alcance de, de YouTube también, o sea, me, lejos de... Yo estaba a un ritmo de ganando 10.000 subscribers diarios, eh, perdón, mensuales, en, en YouTube, y cuando ellos me mandan la notificación de que estoy hablando de las elecciones y que no debo, pues, eh, me empezaron a, a... En vez de a crecer, perdía seguidores todos los días. O sea... Sí. Eh, muy coincidentemente con la decisión de YouTube. Bien. No, no, y tú llegaste a tener, ¿cuántos? 6.000 conectados No, Seis 6.000 conectados diarios. Sí, 1.000 prestados, pero en un momen momento pico. 6.000 conectados en momentos diarios. Pico, sí. en el, Fue en momento pico de las elecciones, ¿por qué razón? Porque nadie estaba dando esa información en español. Nadie estaba haciendo los reportes en español. Telemundo y Univision estaban. Eh, Haciendo fake news, es la realidad. Uh -huh, y estaban uh -huh. eh, eh, que paraban. Te acuerdas que Jorge Ramos llegó a interrumpir, igual que Telemundo lo, eh, lo hizo, a interrumpir la, la conferencia de prensa del presidente Trump uh -huh. sobre las elecciones. Uh -huh. Me acuerdo, que me acuerdo. Él acuerdo él dijeron que, eso, que estaba llamado. lo justificaron. Me acuerdo. La eso, interrumpieron, acuerdo. o sea, la quitaron y dijeron: No, él está mintiendo y por tanto eh, no lo vamos ya. a poner. Así es, así es sencillo, o sea, una censura brutal. Y después, bueno, si de ha momento tuviste un apagón... Y de momento eh, sí, después tuviste un sí. apagón, después que te castigan, pero terrible. O sea, like, ¡pum! No, no, no, ellos, ellos me banearon real, completamente. Ellos claro. me banearon completamente y me hicieron, el, me aplicaron la técnica esa que es banchado, que es eh, que no, no, no te sacan de circulación, no te borran tu cuenta, pero es como si no existieras, porque pasas de, pasan de mostrarle tu contenido a tus mil seguidores que tengo yo en Facebook. Y pasan a mostrárselo a 10 o a 20 o a 100. ¿Viste? Entonces, imagínate cómo está el punto de Facebook ahora, que si yo vamos a, yo voy a poner publicidad y se pasan la vida. Paga, paga para que este post llegue a, a 30 personas. No me digas. Entonces... Eh, Llega llega el momento en que yo dije, ok, voy a, voy a ver cuánto es que ellos pretenden que yo pague. Bueno, imagínate que pagando el máximo que ellos te dejan eh, pagar ahí, que son mil dólares, que por supuesto yo no lo voy a pagar, pero bueno, ellos te dan la opción de mirar si tú pagas mil dólares, ¿a cuánta gente tú llegas? ¿Tú sabes cuánta ¿A, llega? a cuánta gente llegas? A 12 mil personas. 12 Ay, no jodas, personas. De 112 mil que tengo. Dios Que santo. me siguen, que me quieren seguir, que, quieren, que les interesa mi contenido. De cien mil personas pagando mil dólares, llevo a diez mil personas, al 10%. Dime algo. También, también una mafia y son es de todo. Es de, todos, es es de todo conjunto, señor. Es de todo, señor. Es, es todo, y de ahí todo. Pero bueno, hay que, hay que resistir. Hay que resistir, hay que seguir. No no, no por supuesto. Aquí medios, estamos. Eh, aquí estamos nuevamente. Y fíjate, y de eso precisamente de echar la pelea a los medios y de argumentar las cosas correctamente es de lo que va eh, esto que te traigo, Ana porque eh, hay eh, una guerra abierta ahora mismo en este país entre eh, las personas que queremos la libertad, que respetamos la libertad y los derechos, contra la, la parte eh, del Partido Demócrata que no desea eso, que desea un control sobre toda la sociedad, sobre los medios de comunicación que mienten y que solamente eh, acusan eh, a, a los conservadores y a los de derecha cuando hacen algo, y cuando eso mismo lo hace, uno de izquierda, lo estábamos hablando acá, ayer con Clinton y con Obama, la, la diferencia que había de tratar a Clinton y Obama contra Trump, que hacía las mismas cosas. Bueno, pues eh, eso, hay que eh, eh, fajarse con eso, hay que luchar, hay que echar esa pelea. Quiero que veamos eh, un video de la candidata a gobernador en Arizona. Se llama, eh, lo tengo aquí un momentito, ella se llama um, Carrie Lake, Carrie Lake se llama la candidata a gobernadora por el partido republicano Ana, y quiero que veas qué brillante es la de esta mujer, o sea, es muy muy buena, Arizona recordemos que es uno de los de los estados que más problemas tuvo durante las elecciones y eh, ella está corriendo para gobernadora precisamente sobre la base de esas alegaciones y sobre la base de que va a cambiar eh, el, las cosas en Arizona de manera que esto no vuelva a suceder Vamos a ver, porque ella está dando una conferencia de prensa y hay un periodista que le pregunta que por qué, que qué ella piensa eh, de que ha, ha salido a raíz de una entrevista en todas las páginas del mundo, y todos los periódicos, como una eh, negacionista de las elecciones de 2020. La respuesta de esa mujer es absolutamente brillante y los deja... Eh, eh, en evidencia lo los les dice su cara tipo un ayer en el les <laughs> dice en su cara lo que lleva vamos a, vamos a rodar eso vamos a rodarlo primero para yo escucharlo y recordar lo que dijo please let's remember who the other election deniers were Hillary Clinton and all the democrats next question so the question is you over the weekend everybody you took the google all over the world your name was ringing everywhere And one of them, yes, ma'am, because I have the scale. And one of them has, a most of them were asking, is she uh, uh, uh, an election denier, Carrie Lake? And that was like, like going around on all different cable news. What do you elaborate on this? I'm actually shocked you asked that question, George. <laughs> well, Actually, Anthony, where's Anthony? One, once in a while. Come <laughs> here, Anthony. Ah, oh, yeah, yeah. You know, I, I did a little, actually, Anthony. Anthony, how old are you? 20. Hello. Are you a journalist? Okay. No. Well, you did better research than half these people. Um, Páralo ayúdeme un please. segundito. Páralo. para para traducir qué fuerte. Es sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. muy fuerte. Tú eres periodista. El periodista tú el le pregunta, oígame que mire que, que usted está que todo el mundo está diciendo que usted es una negacionista de las elecciones y le dice, ay chico, sí. qué qué sorprendente que me hagas esa pregunta, ¿no? Como diciendo te estaba esperando sí. porque sí. sabía que venías claro, por ahí y llama a uno de sus asistentes y le dice, Anthony, ven acá, tú eres periodista. No, ¿qué edad tú tienes? 20 años. Bueno, tú has hecho mejor búsqueda que toda esta gente que sí, están aquí parada. Sí. Y le da un grupo de papeles y ahora escuchen lo que dice. Exacto. Talk about election deniers. Here's 150 examples of Democrats denying election results. Oh, wow, look at this. This is from, 51. This is from uh, Joe Biden's press secretary. Reminder: Brian Kemp stole the gubernatorial election from georgians and Stacey Abrams. Para, ¿es una elección? Ella eh, le dice: Mira, chico, qué, qué coincidencia. Nosotros tenemos 150 ejemplos de demócratas que han cuestionado las elecciones de, do, de, de 2016. Entre ellos, la portavoz actual de Joe Biden, que dijo en 2016 que eh, las elecciones estaban. Eh, arregladas eh, eso la hace un, una, una negacionista de las elecciones ¿Definista? ella no es right. eh, por ser demócrata negacionista vamos a ir Denier? oh look at this just heard Republican Ryan Costello said it would be difficult for Stacey Abrams to win because she lost her state bid but yet she's still claiming she never lost This is our Hillary Clinton, Trump is an illegitimate president. ¿Is she an election denier? Ay, qué fuerte. para <risa> habla de una congresista eh, eh, demócrata que todavía hoy está reclamando, diciendo que ella ganó las elecciones y que le hicieron trampa. Ella no es una negacionista de las elecciones. Y Hillary Clinton ha dicho Hillary que Clinton. Trump, por por pasiva, es un presidente ilegítimo en su momento cuando era presidente. Ella no es una negacionista. O sea, lo lo puso, manejo, como un zapato. Vamos a, terminarlo. Vamos a verlo. 2016 election legitimate. It now definitely is a question worth asking. That's the Los Angeles Times. So, it's okay for Democrats to question elections, but it's not okay for Republicans. It's a crock of BS. Every one of you knows it. We have our freedom of speech and we're not going to relinquish it to a bunch of fake news propagandists. If you want a copy of these I'm sure that we're Anthony would help you get a copy and help you learn how to be journalist but look it up it's been happening for a long time since 2000 people have questioned the legitimacy of our elections and all we're asking is that in the future we don't have that have to happen anymore okay. when I'm governor excuse me when I'm governor we're going to make sure we have honest elections we want the Democrats the independents and the Republicans to all know that their vote counted we want fair Honest and transparent elections, and we're going to deliver that for the people. But just remember, guys, this is one page after Hillary Clinton says George W. Bush was selected president, not elected. So let's start. If you're going to start throwing around terms, de denier, let's remember who the other side Hillary Clinton sí, and all the Democrats. Sí, verdad con algo. ¿Ya, ya quítalo, quítalo el sonido. Mira, eh, Ana, dime algo. ¡Dime algo! Mira, te voy Brutal. a decir. Dime, yo, dime. Sí, no, pero porque me vino a la cabeza. Eh, bueno, obviamente, de nuevo, el doble estándar, eh, la persecución hacia los republicanos, que cada vez se eh, empeora, llamarnos con piranoicos, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes lo de, yo, Me voy a ir a otro ángulo, porque leía por la mañana, y esto es lo delicado de todo este asunto, es que eh, una encuesta, ahora no, recu no recuerdo ahora el medio que leí, medio americano, estadounidense, eh, decía que como el treinta y tanto por ciento de la población estadounidense había perdido por eh, 38% había perdido eh, la confianza en el sistema electoral y ahí es donde viene claro. el, aquí el asunto porque los estadounidenses pues, muy, por siempre hemos creído en eh, de que este sistema está bien estructurado, de que tenemos confianza en que este, en que esta república funciona, que esto no es una república bananera, que no estamos hablando de Panamá, no estamos hablando de, de qué sé yo, América del Sur, ¿me explico? O sea, estamos hablando de los Estados Unidos de América, estamos hablando de la potencia eh, que rige el mundo, que lidera el mundo libre, o lo ha liderado hasta el momento, ¿no? aunque, aunque ahora estamos en unas condiciones que no sabemos qué ¿Qué va a suceder si no seguimos los ciudadanos pues eh, batallando para que se sostenga el sistema? Porque esto es el sistema, no son las administraciones. Y que se pierda la confianza en el sistema electoral, yo creo que es el objetivo de ellos. Porque entonces menos gente va a querer votar. Eh, eh, son procesos que hemos visto en otros tipos eh, de edades, ¿no? Otro ángulo de a partir de esto, ¿no? Que, que, que, es, que es válido y, y, y es importante, ¿no? Y que ella es muy brutal, ella es sí. muy dura, muy dura ella. No, no, no, ella ella es eh, inteligentísima, una mujer súper inteligente y además que está dejándolos en evidencia y, y así es como hay que tratar, no hay que tener miedo a decir la verdad eh, y a pesar de todas las consecuencias que pueda traer, lo que hay es que jugar con el eh, hasta cierto punto su propio juego y no dejar que eso te afecte eh, tus redes sociales y todo, y ponerlo de esta manera así. Ahora mismo, Hillary Clinton, es una pena que no lo haya traído hoy, eh, Hillary Clinton eh, acaba de dar una entrevista diciendo que en el 2024 eh, los republicanos se van a robar las elecciones. Hillary Clinton ha dicho esto y espero que la persona Desde que te ahora dice las transmisiones en Facebook y en YouTube desde no ahora. nos vayan nosotros a vetar por lo que dijo Hillary ¿okay? o sea, y además le estamos explicando que no nos puede vetar o no debería habernos vetado a todos los que nos censuraron cuando el tema de las elecciones en, en 2020 cuando los desde Bush están cuestionando a Bush y desde Trump los propios bueno a ver, los demócratas pasaron cuatro años Ana, investigando la colisión rusa que era un invento de Hillary Clinton Sí mismo tú y, que no, y se gastaron en una investigación 60 millones de dólares y no fueron capaces de encontrar ni una un, un SMS entre Putin y, y y Trump o alguien de su Trump. campaña o sea, fue una, una mentira completamente, entiendes es una una falta de respeto que ellos eh, estén acusando y tratando de silenciar a las personas que cuestionan las elecciones. Y eso es algo que esta mujer dice, la, la candidata en Texas a gobernadora, la señora Lake, dice que eh, tienen el derecho de cuestionar. O sea, vivimos en un país libre donde hay libertad de expresión, donde tenemos el derecho de cuestionar las cosas y de debatirlas y de conversarlas. En un debate, ¿tú sabes por qué fue que nos censuraron? Porque en un debate con las pruebas, y por eso es que ellos sacaron de control, porque fueron ellos los que sacaron de control el 6 de enero, dejando las puertas abiertas del Capitolio porque la señora Pelosi no quiso hacer caso al llamado de Trump de que pusiera la Guardia Nacional y que pusiera la Guardia del Capitolio a proteger el Capitolio. Por eso es que lo hacen, para interrumpir la sesión que había en el Capitolio, en ese momento, en prime time, sobre los votos y las votaciones y los votos electorales y se podía haber revertido la elección en ese momento para evitar ese debate porque sí, los bien. comunistas nunca pueden evitar eh, es decir, nunca pueden enfrentar debate porque lo pierden, no tienen argumentos, entonces, y al final, tú sabes buscan que el caos, capaz? no sé si es que lo, exacto, buscan el caos, Mira, mi vida, para que tú veas que es el tercer mandato del señor Obama, aquí tengo otro video de, de, nuestro, de tu tío Biden. Tu tío que le ha vuelto a <ríe> presidente a Kamala, a Kamala a Harris. Kamala. Yo no sé por qué este hombre. ¿Por qué le dice presidente a todo el tiempo? Dime algo. Vamos a ver eso. Happy birthday, a great Victor. president. Uh, we know uh, your mom's always with you. Yeah. Happy birthday, a great president. Uh, we know uh, your mom's always with you. Nuestra gran presidenta, felicidades, querida, felicidades. Mira, yo tengo, yo, yo sí me pongo, porque yo soy artista, Recuerda, Los artistas somos muy fantasiosos también, y yo, te, yo puedo tener una tendencia, un coqueteo ahí con las teorías, ¿tú me entiendes? Yo, yo, yo soy de las que, mira, yo soy de las que sí soy negacionista, como pueden decir ellos, y lo dependeré de minuto cero, y me he sostenido en el tiempo de que aquello fue eh, cascañuela, cascañuela. Ya tú sabes. Ok, Sí. Pero yo también digo, a lo mejor no es tan así y lo que le está traicionando es el subconsciente. A lo mejor no es demencia o sea, eh, senil, como se dice. A lo mejor es de verdad que la Es gente, que lo no traiciona, totalmente. Y lo otro, es lo que viene. Porque mira, yo estaba mirando una serie, ya ni siquiera en Netflix, porque ya yo dejé de ver Netflix. Ahora me pasé para Prime Amazon Prime. ¿Tú me entiendes? Y en Amazon Prime hay una serie que se llama A Lot, eh, que es sobre la, eh, como un la gente se muere y suben la conciencia a la nube, esta cosa mega futurista, así a los Black Mirror, algo así. De lo más interesante en algunos momentos. Pero en varias, eh, en varios, en varias escenas aparece un cartel que dice Oprah Kamala. De Oprah, la, ah. la... Ajá. Y lo ponen como si fueran unas votaciones en el 2030 20, o no sé qué tiempo, mío. en el tiempo que sea. Y... Vaya, no tiene que ver nada, pero para mí todos tienen que ver porque sabemos que estos esto medios, ah, y aparece también en la serie porque como todo futurista, un, los hombres embarazados una vez más eh, aquí pues, tú Dios. sabes eh, sí, pero es todo el tiempo, ¿no? Eh, y nada solo quiero sé que, que no sé, para mí a lo mejor no es demencia sin ir, sino que, que, que se le dispare el subconsciente sí, ¿no? que lo, lo traiciona el subconsciente porque a, a Obama también le ha dicho presidente o sea, para él, cualquiera es presidente menos él ¿Ok? Él tiene unos unos eh, uno desenchuches ahí que se proyecta, lo traiciona totalmente su subconsciente y eso es de, de Oprah Camara no lo dudaría en lo absoluto, mi amor, porque tú sabes que ellos sí. han hecho películas de pandemias, han hecho películas de muchas cosas, ¿no? Exacto, y después hemos visto las exacto. cosas. Entonces no dudaría no yo que, que que eso sí. fuera como un objetivo de ellos y están como probando a ver, sí. metiéndolo en el subconsciente, ¿no? Para que tú lo claro, tengas ahí realmente. y después no te sorprenda para que, para que no los rechaces, ¿no? Bueno, mira, mi vida, aquí lo que es que bueno. vamos a votar republicano. Aquí, sí, esa es la conclusión. Aquí hay que votar republicano. Este el próximo sábado, no, este sábado no, el siguiente hay una caravana republicana, mi vida, convocada por Alex Otaola. El 5 de ahí noviembre estaré. hay que salvar a América de estos locos, la verdad, seguro ¿sí que sí. Salvemos América Caravana a partir de las 2 de la tarde, seguro que yes, baby. Entonces, eh, vamos a estar todos preparados con las banderas republicanas, con las banderas de Estados Unidos, con eh, nuestros candidatos favoritos, vamos a ir a apoyar a nuestra gente porque este es el sábado anterior a las elecciones, al martes de las elecciones, así que eh, vamos a hacer este, este impulso porque especialmente los cubanos sabemos... Eh, que esta, esto que está pasando no es casualidad, ni es ingenuidad, eh, es parte de una agenda para eh, controlar esta sociedad, para cambiar la esencia de los Estados Unidos, y si hay alguien que sabe perfectamente a dónde conduce ese camino, somos nosotros los cubanos, así que vamos a votar republicano, mi vida. Y como tenemos que votar republicano, como mismo te digo eso, cómprese su arma, mi amor, porque esto está... Sí señora. que no te puedo explicar ¿Qué? en peligro en peligro de extinción? extinción estamos ya en peligro de extinción mi vida, y mira al muchacho como le dieron golpes al otro no me canso de decir eso, si él hubiera tenido una pistola eh, arriba eso no lo hubiera pasado ¿okay? hoy el, el, el, el, el muerto lo estuviera poniendo el otro y el dolor la familia del otro es que estuviera llorando ¿entiendes? Del, del extremista loco eh, así que tú, así que, Miami Shooter Supply, mi vida, la tienda eh, <risa> favorita de los cubanos en Miami hora. para eh, comprar su arma, para personalizarla, para hacer tus permisos y eh, para hacer, eh, también comprarte tus mejores accesorios, o sea, eso una, una familia maravillosa, gente bella, gente patriota y compatriota son cubanos. Así que vamos a apoyarlos, llámalos al 305-381-5978. Mi vida, Miami Shooters Super. Shooters sí. Supply sí. Yes. Y si lo que tú quieres es cocinar como una cubana patriota, la mejor de todas, y dejar a tu familia con la boca abierta, y decir, ¡guau!, wow, pero ¿quién hizo esto? ¿Ni, por No, mi vida. El chef Fernando García Fajardo es el autor de este gran libro de la cocina cubana que lo puedes encontrar en Amazon Libros y en el link que te ponemos en la descripción de esta transmisión, en el video, puedes ir directo y eh, coger este libro maravilloso en Amazon Libros. Y yeah. puedes utilizarlo para regalo de Navidad, Ana. regálaselo Sí, a, señor. Y no hay disfrutar. nada más lindo, ¿verdad? Que no hay nada eh. más lindo que una buena comida así que tú haces que la gente, uno disfruta mucho cuando logra hacer, yo, ustedes saben que lo, mi especialidad es la sopa, habrá sopa en el libro, tengo que terminar de yo eh, de comprarme sí. el libro. Lo prometo, muy querido, usted, el libro. que lo voy a comprar, que, que estoy en eso y me... no lo acabo de hacer, yo lo voy a hacer. Y me consta me que, que tú haces unas sopas me... muy ricas ¿eh? Sí, mis, sopas, mis sopas son ricas. Eso sí lo puedo decir. Mis sopas son muy sabrosas. Y es verdad que otras cosas no tanto, no como tu paella, que tú haces una paella... Yo creo que lo más fa famoso tuyo es la paella, ¿no? La, ¿No? Paella sí, la, la, la paella y la la pierna de puerco asado. Y la pierna de puerco oh. asado me queda muy bien. Dios Un mío, bueno, bueno, ya saben, vaya al gran libro. Bueno, el libro es el gran libro de la cocina cubana y cómpraselo ya. A que, que tenemos que, que, que ponerle cariño y amor a la casa, ¿ok? Así que ya saben, señores. 8 y 15 de la mañana, hoy es viernes, jueves 27, 27 de octubre, ya casi, casi sí, estamos a revolver el cuerpo mañana, mañana viernes, así que nada, sigan con nosotros, mira, estamos hablando de la caravana que Alex está eh, ahora promoviendo y todos los políticos y la fuerza republicana eh, acá en Florida, y luego después sí, por, también, porque para los cubanos, este, eh, que tienen derecho al voto aquí, que ya son naturalizados eh, americanos, pues es importante que ejerzan ese, ese derecho que tienen, porque miren lo que está sucediendo con Cuba, y esto lo van a escuchar aquí de primera, somos la primerita directa de la mañana, así que es con nosotros que va a entrar este, esto, que un poco nos va a revolver a los nervios señores, miren estas eh, noticias, ya Recuerda que estamos hablando de que ayer Esteban Liu se había reunido con esta congresista eh, demócrata y que estaba tomando el, el tema de la raza y que hicieron un trabajo extraordinario y lo importante sí. que era que pusieran su voz porque en realidad lo que estaban persiguiendo era legitimar el diálogo. Bueno, les, ya el presidente de Estados Unidos eh, recibió el día de ayer eh, a un grupo de empresarios eh, estadounidenses que fueron a Cuba a ver el tema del negocio. Esto viene de parte de un grupo que se llama Focus Cuba, por supuesto con Hugo Cancio, espérate. Y lo importante de esto es que esto no ocurría desde el 2016, o sea, desde Obama creo que no ocurría esto. Entonces, miren por dónde van los tiros. Yo quiero que miremos ahora el, eh, el, rep el reportaje, primer, el primero que tenemos reportaje de la televisión cubana para responder un poco, Liu, eh, una sarta de mentiras que también dice Díaz-Canel. Y para que miren que nos están metiendo una normalización distinta, más soterrada, más, eh, mm. no sé, cómo me media pasar por agua. Pero está sucediendo ahora mismo, señora. Vamos a escuchar el reportaje. Es importantísimo esto les expresó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a hombres y mujeres de negocios estadounidenses que han llegado a La Habana para participar en la conferencia empresarial Estados Unidos-Cuba, organizada por la Cámara de Comercio y el grupo Focus Cuba. A todos, el jefe de Estado les agradeció su presencia en nuestro país, la cual calificó de muy significativa en medio de los momentos tan complejos que vivimos. Encuentros como este, en los que tenemos mucha fe, eh, también nos ayudan Hoy... a gratificar un grupo de conceptos que hemos defendido. En primer lugar, que estamos abiertos a la cooperación con el mundo y consideramos que la cooperación y también la interrelación con el mundo empresarial a nivel internacional es una Estoy vía lavísimo. para nuestro desarrollo. En segundo lugar, ratifica que nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo, y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque Bien nuestra particular. nuestra integridad, un Escuchen. diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza y sí. si eso se respeta puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Durante que no haya relaciones unilaterales de fuerza. Por estrechar las relaciones comerciales. Mientras me des dinero y tú no te metas conmigo, estoy tranquilo. De bloqueo estadounidense, en particular del daño escuchemos, causado 43 medidas aplicadas por la administración Trump, mantenidas por el actual gobierno de Joe Biden. El punto final de esas medidas fue nueve días antes de Trump abandonar la presidencia, cuando puso a Cuba eh, en una lista de países que supuestamente eh, apoyan el terrorismo, lo cual es totalmente incierto e eh, irracional. Estar en esa lista limita a un país, y sobre todo como un país como el nuestro, eh, de una manera agobiante, porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior. Y saltar esas problemáticas eh, cuesta mucho trabajo. Y sobre todo fue muy cruel la política norteamericana en los tiempos de pandemia. Ese recrudecimiento de ¿Me esas medidas y ese mantenimiento por ellas por parte de la administración actual de los Estados Unidos fue precisamente los momentos en que entró la pandemia a Cuba. ¿Sí? El gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas, a medicamentos que necesitábamos. ¿Fueron ellos los que dijeron todo, que no necesitaban vacunas? hicieron todo lo posible para que empresas a las cuales le fuimos a comprar oxígeno. Qué mentiroso. Latina, es mentiroso. Es mentira. Cuando necesitamos ampliar los servicios de nuestras salas de cuidados intensivos, nos negaron y bloquearon la posible compra de ventiladores pulmonarios El presidente cubano expresó Eso es que esa es mentira. Ya, ya, ya. No yo voy a meter porque no puedo con esto. Dime algo. A ver, mira, hay eh, eh, esto, te voy a después te voy a dar más datos. Te dejo ahí primero eh, para después datos concretos pero quiero escucharte primero mm, Hugo Cancio Cuenta, eh, es una falta de respeto que Hugo Cancio esté ahí, ahí vemos eh, que no tiene vergüenza yo tengo que averiguar un punto de Hugo Cancio personal, porque a él eh, la pareja de él a mí me parece que es una persona que es un activista connotado, conocido, cubano, yo tengo que preguntar a esta persona si eso es verdad, porque estoy cansada de callarme y estoy cansada de que si esta pareja, relación de pareja que tiene vocancio con esta persona es real, eh, me parece que él debería ejercer alguna influencia en su marido, digo yo. Voy a averiguar eso, Ana, antes de hablar porque es una persona que, que yo respeto porque ha hecho un trabajo durante muchos años muy importante, un periodista, es un periodista. Entonces, eh, voy a preguntarle directamente a él, pero me parece una falta de respeto y Taimías Bariño, ¿te das cuenta por qué razón todo el mundo se enfadó? Con, no solamente por la falta de tacto de ese comercial por, para los niños, para la comida de los niños sino porque Hugo Cancio es un testaferro a la dictadura eh, cubana es una falta de respeto que eh, Díaz-Canel diga ahí que, que por culpa de Estados Unidos Cuba está como está que es muy cruel, chicos no es cruel que tú tengas 1200 presos políticos en Cuba no es cruel que tú eres el que prohíbe a los campesinos vender sus productos al pueblo, ni siquiera los pueden regalar los productos. Están obligados a vendértelo a ti al precio que tú quieras y si tú no mandas un camión a buscarlo, tienen que dejar que se pudran. Eso no lo ponen los americanos. Eso no es cruel. No es cruel que no haya eh, combustible para que eh, haya un autobús que lleve a los niños que están lejos de sus escuelas a las escuelas. No es cruel que a los niños les caigan la, los techos de las escuelas en las cabezas por falta de mantenimiento, pero que al mismo tiempo se construyan miles de hoteles en Cuba. Eso no es cruel. Y eso parece que algún americano ha ido a hacerlo a Cuba. A mí me parece que esto es... Una, oh. ¿Qué eh, cinismo? Eh, eh, ¿Qué eh, nivel de cinismo? Es pero, pero, eh, cinismo, pero es preocupante porque se están tejiendo eh, muchos hilos. Eh, que lo, eh, Se está advirtiendo, por eso es lo importante de votar y de echar la pelea desde este terreno que tenemos nosotros que sostener el voto republicano, que es lo que nos queda como muro de contención, ¿liu? para, para que, porque mira, mira cómo estamos así eh, y ya está sucediendo estas cosas y está, se está desarrollando esa, esa agenda de normalización de otra forma. Como no funcionó en, en el en cuando la era de Obama, eh, esta vez lo están haciendo y lo estamos diciendo desde el minuto cero y se está intercambiando. Eh, con, con los cubanos a la frontera, eh, se está usando este, este, este estas personas, este, estos seres humanos como moneda de cambio que lo decíamos en estos días. Es importante porque aquí se juegan muchas cosas, pero además es un nivel de descaro, de, de, de, todo. Mira, ahí fueron. 27 empresarios estadounidenses son los que fueron en total. Esto viene eh, sí. de parte, puedes rodarme el otro video, viste, porque quiero que le vean la cara mientras hablo que ruedes el otro video que tenía que es el momento inaugural donde se están reuniendo ahí para que miremos los rostros es importante poner el rostro a esto eh, se, supuestamente es, es, ellos decían que era que iban a hacer énfasis de que se invirtiera en el sector privado pero es lo que hemos hablado esto es una falacia esto es una mentira esto es la misma en la misma cuerda de los pines, es la misma son, en, son sus mismos eh, agentes puestos a la cabeza de supuestos eh, negocios privados y hemos mostrado mil veces eh, eh, hemos demostrado esta realidad, aquí tenemos a una de las principales cabezas que es Phil Peters y el otro es Pau que lo hemos, hemos escuchado ellos en varias ocasiones hay otro detalle importante que cuenta estoy aquí tomando una nota de Diario de Cuba, que es que eh, entre las cosas que, se, que, que dijeron varias de estas personas es que, eh, en, en, como tal, di, lo dijo, aquí estaba buscando como tal el nombre que lo dijo, pero bueno, uno de ellos, no sé si fue Phil Peter o Paul Johnson, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos cuando le estaban eh, preguntando sobre, mira Boca, o sea, sobre los este, sobre negocios, sí. Cuba, Estados Unidos, y, y declaró que las importaciones cubanas eran modestas y llegó a decir que eh, se invirtió, llegó que llegó a estas importaciones a 370 millones de dólares el año pasado, principalmente en compra de alimentos. Eso no es modesto. Y ahí Dias Canel está negando todo lo que recibe y el negocio que se está haciendo con Estados Unidos, porque sabemos que el embargo no limita comida y no limita eh, medicinas, ¿no? Como es Liu, que tú te sabes bien, un poquito mejor que yo, eh, en lo no que limita el embargo. Exactamente. Bien, no limita ni eh, compra, estás correcta, no limita la compra de comida, no limita la compra de insumos médicos. Lo único que limita es que eso tiene que hacerse con dinero cash. Eso no puede hacerse claro. con crédito. Ellos tienen que pagar obligatoriamente a 90 días cash o a 30 días cash eh, o, o antes incluso de la, de la compra. ¿Por qué razón? Porque no pagan. Porque le deben a medio mundo y medio mundo ha tenido que perdonarle las deudas porque nunca pagan, señores. Por tanto, darles dinero a ellos es regalarles el dinero. Es mejor eh, decir, voy a, a recoger donaciones y dárselo directamente al Partido Comunista, porque en realidad no pagan nunca. Ana, ha dicho algo que es fundamental, a mí me parece, que es que el deshielo está en marcha. Está en marcha. O sea, el deshielo está en marcha. Lo, lo que pasa es que no lo pueden hacer abiertamente y anunciarlo como hicieron con Obama, porque ahora hay unas elecciones a medio término, que los, los demócratas están violando su propia agenda de decir antes de las elecciones no podemos hacer nada para no perder el Congreso y para no perder el control del Senado, que saben que el voto cubano es así de importante que en Estados Unidos. Por eso es que ellos tienen que escucharnos a nosotros y por eso es que ellos intentan decir que la mayoría del exilio cubano está a favor de un deshielo, que la mayoría del exilio cubano en la, la encuesta infame que hicieron... Eh, es, está dice que el, el, el embargo no ha funcionado y al mismo tiempo está de acuerdo con que mantengan el embargo dime tú sí, eh, eh, eh, exacto yo lo vi <ríe> yo lo vi también yo yo dije en serio en serio, ¿En serio? o en sí es una manipulación es en serio o en entonces no, no, no te das cuenta no? de que no tiene coherencia no tiene coherencia y ahí tú te das cuenta de que ellos están desesperados en Cuba y están presionando con el tema migratorio a Biden a la administración Biden para que hagan algo antes de las elecciones, porque ellos no duran más allá. O sea, si, si Biden sigue el ritmo que él tenía planeado de decir, mira, vamos a esperar a que mantengamos el control en el Congreso y, y en el Senado para poder actuar y no perder eh, la mayoría, claro. eh, la dictadura cae. O sea, no, ellos no tienen tiempo para Exacto. eso. Por eso es que han Está... presionado con, claro. la, con, la, con la migración y le han dicho, mira, te, lo, te voy a invadir, te han invadido, o sea, nos han invadido, han abierto a Nicaragua, Ana, y están haciendo negocios con Nicaragua, y el dinero de esos pasajes a Nicaragua que se venden carísimo en mil dólares, uh, eh, está llegando va? a las arcas cubanas, claro, está claro, llegando a BFI cubano en bolsas de basura por la noche que mandan, llaman a los trabajadores para que vayan a hacer conteo de dinero de madrugada, que eso me lo han dicho a mí, gente confiable, entonces todo ese negocio lo están armando para presionar a los demócratas a actuar antes de las elecciones espero eso y confío correcto. en el pueblo americano, espero y confío en los cubanos, en los venezolanos en los nicaragüenses con derecho a voto espero y confío que todos los republicanos estén al tanto de las mesas de votación de cualquier irregularidad que pueda darse que cuiden el voto y las máquinas de votación que por eso es importante votar en persona para que su voto, tú aprietes tú el botón en, en tu máquina, no sea la boleta que le echaste en un buzón, no hagas eso. Aprieta tú el botón y vota republicano. Republicano, vota republicano. Mira, Liu, que quiero aprovechar en esta línea, eh, eh, Juanpi, oye, Juanpi mm. querido, un beso, Víctor querido, eh, pasemos al 8 un momentico, porque quiero hacer esta línea, porque lo importante de esto es, a mí lo que me molesta es los... Eh, eh, Tú sabes, a Río Revuelto ganancia de pescadores, pero de pescadores muy malos, de, pesca, de pesca, pescadores muy descarados, de pescadores muy corruptos. Yo quiero mostrarte cómo la aduana de Cuba está aclarando las dudas que hay sobre la importación de plantas eléctricas. Porque con todos los apagones que hay en nuestro país, en nuestra patria, en nuestra nación, pues aparecen todas estas empresas que son las mismas que mandan sí. las cosas a Cuba, que uno desgraciadamente a veces tiene que usarlas pero que se aprovechan de la miseria del pueblo cubano entre esas, entre esas empresas como la de Catapul, del señor eh, Hugo Cáncer. Entonces sale la aduana, porque así son, así son, son auras tiñosas, son auras tiñosas que revolotean sobre el cadáver eh, nacional, sobre el cadáver del pueblo cubano que languidece de miseria, de tristeza, de, de falta de esperanza. Y salen esta cosa Vamos a escuchar a la aduana de Cuba. Mira lo que, a lo que se dedica a la aduana. de la eh, flexibilización que ocurrió en la resolución 175 del 2022 de la Aduana General de la República, se permiten hasta dos por la vía de pasajeros y equipaje no acompañado, y los valores son de hasta 900 vatios, 200 eh, valores en aduana, de 900 vatios hasta 1.500. En 500 y de 1.500 vatios hasta 15, la 15 vatios, 950. Para que seamos nosotros los que tengamos que Esto poner la luz la vía en Cuba. De viajero y por envíos, a pesar de que por la normativa no puede superar los 200 eh, pesos, USD tiene una flexibilización por la norma resolución 218 del 2022 de finanzas y precios que permite que independientemente del guataje pueda importarse una planta eléctrica en este concepto de envío aplicándose el término claro, porque por ciento está flexibilizando, ¿entiendes? ¿Vamos, vamos entonces a la telefonía celular, ¿A que el? hay muchas dudas al respecto. Sí, ¿cómo no? La resolución precedente que era la resolución 200 ven conmigo 200, porque yo quería que la, que la, la, la, la parte de la parte de la parte eléctrica, ven conmigo entonces, porque sí. tengo más cosas y, y ya casi va a entrar nuestra querida María Lorca con muy buena información, pero no quiero quiero avanzar un poquito porque esto es importante. Mira a lo que está dedicando el la aduana. Estamos bien. Cuba. Y, y, y, y, todo eso en complicidad de toda esta agencia que te dice, bueno, pero hay que ayudar, pues, yo estoy, yo es un trabajo bueno, porque yo estoy aquí pro, eh, eh, dando eh, provisiones para que tú ayudes a tu familia en Cuba. Y recuerden que vimos aquella compañía, la de las motos eléctricas, ¿verdad?, que es la única que está en Hialeah, la única que existe está en Hialeah, pues, bueno, esas personas vimos como estaban completamente conectadas con el Estado. Cada una de ellas está conectada con el Estado. Señor, ni una. Se libre. Y eso sí es lucrar con la, con la miseria del pueblo cubano. Y todo esto tiene que ver con todo. Todo está conectado. Todo está relacionado. ¿Entiendes? Todo está ahí. Dinero y dinero y más dinero para ellos. Es, es terrible. Debería. Es que tenemos que cansarnos. Cansarnos ya. Sí, mientras decir, basta, mientras ya, se le ¿no? prohíbe. Al cubano. O sea, es mientras todo esto ocurre, Exacto. mientras a, a los cubanos se nos prohíbe hacer todas estas cosas. O sea, porque tú dices, tú puedes pensar, ay, pero eso no tiene nada de malo, que abran, que comercien, que no sé qué. No, no, tiene de malo. ¿Tú sabes por qué? Porque un cubano de API en Cuba no puede invertir en Cuba. No puede tener esa agencia que tiene cancio desde Miami, donde vende eh, leche en polvo y carne y vende... Eh, champú, o sea, un cubano no puede tener una tienda online en Cuba, ni siquiera puede tener una tienda física. Y ningún americano de a pie o cubano-americano de a pie puede eh, llevar, importar motos, motos eléctricas, exportar o importar, no puede hacer nada de eso, eso está prohibido para los cubanos, eso solamente está eh, permitido para los castristas comunistas, para los empresarios que trabajan para el régimen. Por eso estamos seguros de que hubo cáncer junto a testaferro del régimen, igual que el tipo de las motos que pusimos aquí el otro día. Son personas que tienen vínculos más allá de empresariales, son personas que tienen vínculos eh, ideológicos y que son cómplices del abuso, de la falta, de, de, de la violación de derechos humanos de los cubanos, de todos los cubanos. Quedan asco, vengan, dan, asco, dan, asco. dan asco, dan asco. Mira, ahí está yo, yo García, sí. Estaba en, en Estaba el también en la con lista. también, me está diciendo. Joe García, García. Dice aquí, es. me está diciendo Sixto López, dice: Joe García también está. Demócrata, que ha tenido tantos problemas, ¿no? Y, que, y mira, déjame y decirte algo. No déjame cuánto. decirte algo. Me da roña. Es que este tema me toca muy de cerca porque nosotros vivimos tan, tan de cerca a la normalización y se peleó tanto en ese 15, ese 14. Se peleó tanto, tanto. Cuando sale Tron, el 16. Todos ellos se metieron como las cucarachas que son, debajo de, de, de un hueco, debajo de la piedra, se desaparecieron. Tú no los escuchabas ni, ni chistar. Yo fui, fui, he sido productora de televisión por más de seis años en América TV, todos, ustedes creo, la mayoría lo saben, y, y me tocó ser productora durante la época de la normalización, que felicitar a Juan Manuel Cabo, que echó una pelea muy dura contra la normalización desde su... Eh, desde su tribuna, me consta a mí, yo era su productora en ese momento, y Juan Manuel, ¿qué te puede decir la cantidad de personas que tú veías desfilar defendiendo la normalización? Estoy hablando de, un, de la de la Rodríguez, Eliú, y otros nombres que hmm. me acuerdo, un tal Emanuel que iba, ¿cómo se llamaba el otro que era cojo? Eh, ay, Dios mío. bueno Hay uno con el que tuvo tremendo debate hay uno que yo tuve tremendo debate, ¿no te acuerdas? Que él estaba a favor de, de, de los pájaros exóticos, había una empresa de pájaros exóticos en no sé dónde, que imagínate ¿Tú? que se iba a traer un desarrollo. Bueno, la, la, la, la, la verdad cruda es que, eh, ¿cuántos años han pasado? Del 14 al 21, y eh, ¿Qué ¿dónde está el desarrollo del...? pájaro? ¿Dónde está el, pájaro? Pájaro? O sea, ¿dónde eh, está el desarrollo...? Pero... De, de la empresa cubana privada la industria o sea que no no hay ni pollo no hay ni un huevo no, el dólar está máximo máximos históricos señores a 200 pesos cubanos la inflación que hay es brutal y ahí en Cuba no se produce nada o sea, ellos no han permitido, de hecho está preso el mayor productor de cerdo, de carne de cerdo, está preso el mayor productor de carne de vaca, el mayor productor de queso, están presos todos los carretilleros o eh, con, le quitan las carretillas de, de, de, de verdura ambulante que había por La Habana. Ellos han matado a la economía y a todo el que hacía algún negocio en Cuba que vendía un, cualquier cosa. No, no, tienen mandados no a sí los sea. campesinos. O sea, eso no funciona porque ellos son los que han destruido y, y pudieron mm -hmm. haber abierto todo cuando Obama. Exacto. Mira, la pero idea. quiero reconectar lo que estaba diciendo. quería reconectar porque la idea que quería cerrar o que quiero cerrar es la siguiente. Toda esa gente que desfiló, como el de los pajarracos y todo lo demás, eh, se metieron debajo de una piedra todo el periodo. Entonces, mm -hmm. sí, porque es un tema que me molesta. Porque me molesta ver tanto descalo, Es algo que no puedo, yo pienso que todos los que están conectados que somos ahora mismo muchísimos, eh, nos molesta, nos molesta mucho, eh, eh, no podemos ser indolentes, ni podemos, no, no podemos permitir ante tanta injusticia y tanto descaro eh, quedarnos así, eh, como si nada no, no, no, es imposible. Toda esa gente se metió bajo la piedra, yo García, el otro, el otro, el otro. Esta gente ha vuelto a resurgir ahora, han vuelto a resurgir ahora, ¿por qué? porque tienen tienen el beneplácito, tienen la bendición de esta administración descarada también y cómplice. Si no, no hubieran salido al aire. Si no, porque, estuvieron. porque cuando estaba papatrón en el poder, ellos no salieron. Ah, no, se quedaron ahí calladitos. Calladitos porque además son cobardes. Los comunistas son sí. cobardes. Los marxistas son cobardes. Son pencos porque son descarados. O sea, no hay de otra, no, hay, no, hay, no, no existe, no existe un comunista valiente. Cuando digo comunista lo digo con toda autoridad, lo digo como filomarxista, lo digo por, más allá de que se disfracen o se rebauticen con el nombre que se quieran rebautizar. El comportamiento, la conducta y los pensamientos eh, dan hasta ahí. Por tanto, ¿cómo se dice? Verde con punta, guanábana, eso es muy mala para los bicharachos. bicharachos. Eso mismo, es así. Y todo, y todo comunista es descarado, y todo comunista es enganchado, enchufado entonces ahí lo estamos viendo y lo estamos viendo resurgir pero Mira, quiero seguir un el Liu, chat buscas, explotado sí. dime, no, no, no, léelo, léelo sí. porque es importante, yo quiero escuchar lo que están diciendo está Camagüey 460 está ahí dice que algunos son a base de laca lo sabemos eh, sí, Lizzie Machine dice y después dicen que el bloqueo eh, dice Alan 26 Liu, ¿qué pasó con Bob Menéndez? bueno, Bob Menéndez está ahí Ahí está Menéndez. Guantanamera imagínate. dice, leche en polvo producida en el cotorro La Habana es lo que vende Catapul, pero no imagínate que ningún tú. cubano puede, puede ni comercializarla, tú. ni producirla, ni nada. Eh, Olga González dice, buenos días, cubanos por el mundo, bendiciones a todos los cubanos, destierren el odio del corazón y confíen en sus buenas intenciones que salga la dictadura de Cuba. ¿En, qué? ¿En las intenciones de quién? Ay, sí, Me da mucha claro. gracia porque dice Guantanamera que el único pájaro exótico que se ha desarrollado es Oti. <risa> <risa> <risa> Seguro que sí. Pero mira, <risa> quiero mostrarle dos cositas más. Dos cosas más porque sé. <risa> sí, me me ha quedado sí. la musiquita. Gracias, gracias. Me he visto que los tengo, los tengo. Como, pero es que es que y es que es importante. Y con esto lo que queremos es resaltar la importancia de esta caravana, el 5, porque aquí somos sí, comunicadoras y todo pero aquí lo primero que somos activistas eh, por la libertad de Cuba y por, la, por los Exacto. derechos y la libertad de nuestra nación. Y aquí hay que ir a la sacaravana porque todo no es sentado detrás de un teléfono, hay que coger calle también cuando corresponde coger la calle, e incluso aquí porque la calle es la que manda, como la manda la calle en Cuba también, y tienen que volver a salir porque miren todo lo que está sucediendo aquí, no, no va a llegar un peso... Como no llegó en el 15, como todas las paladares esas que, que, que, que fue el otro desfilando eh, con su mujerón eh, por aquellas calles de la Habana Vieja, el señor Obama, me estoy refiriendo, y aquel, ¿dónde están? Sí. ¿Dónde están? No está, no va a pasar Y cerraron Era todo, Ana. Todo esos negocios. Es todos esos negocios que ellos dejaron florecer y que el cubano, caballero, es emprendedor por naturaleza, por idiosincrasia. El cubano le gusta el negocio, el cubano le gusta el invento, le gusta la creación. Somos más creativos que nadie. A ver, eh, cada vez que ellos han abierto un pedacito así, la economía florece enseguida. Pero lamentablemente a los meses o a lo sumo un año, dos años, empiezan a meter preso a toda la gente por el enriquecimiento ilícito. Que está en la claro, Constitución, que, igual, está en la ley. que dice que enriquecerse es ilegal, la acumulación de riqueza es ilegal, entonces ¿cómo tú puedes desarrollar un país? ¿Es culpa del bloqueo? No mi vida, porque el, el, la base del desarrollo es precisamente la acumulación de capital, <risa> Hello, y de propiedades, y de assets, y de activos, vaya, y por ahí viene después nuestra querida María Lorca Gracias, en 5 claro. viene para acá, que no, nos podrá comentar mejor, pero es una realidad, es que estos niños de teta, como tú me dices, un niño chiquito de preescolar sabe que es mejor tener tres manzanas que dos, ¿entiendes? Eso lo sabe cualquiera, eso es básico, es natural, es orgánico, comercial. Nosotros comerciamos los seres humanos hasta de chiquitico, los niños son transacciones. Me cambias tu lápiz por la goma. Es lo más natural del mundo, lo que es antinatural, señores, es el marxismo. Cierro, quiero saber este segmento solamente, pues no me voy a tener tanto, pero vamos al 8.2, al 8.1, Juanpi. Porque hay que aguantarle además que justifiquen ahora su ayuda, la ayuda del de, de señor Biden para uh -huh. ellos eh, de los 2 millones. Eh, hay que aguantarles, hay que aguantarles que ahora se pongan a justificar. Sí. Y más o menos, este es el artículo, el artículo luego, este es el de Cubita Nada dando la noticia. le digo, en realidad el original, sale en Cuba debate. Y si quiere vamos ya al 8.3, Juan, porque voy a pasarle por arriba a esto nada más, pero voy a decir lo que, para que se indignen de verdad. Eso, ahí es un artículo larguísimo, déjame aquí larguísimo donde ellos explican que todas esas muelas que dónde es el, el, es espera que me perdí un momento de qué va el artículo o sea cuál es el titular? el artículo es eh, trata sobre la justificación de eh, por qué por qué reciben ahora del USAID los dos millones el sí. artículo original se llama Cuba la otra USAID y la cultura del internacionalismo no pero es que un artículo eh, comunista eh, sí de Cuba debate este de Cuba, de mm. pero en realidad, que quiere decir lo que decía Cubita? nada no, de que están justificando. Brevemente, en resumen, lo que ellos dijeron, que es la plaquita que teníamos, Juan Pío, eh, Víctor, ay Juan Pío, tengo en la mente. Es eh, más o menos qué? lo que dijeron. <ríe> Flotó en el aire la pregunta, movida en redes y formulada en alguna conferencia de prensa, sobre por qué el gobierno cubano, que en otras ocasiones ha combatido y denunciado proyectos con financiamiento de los ahí, Ahora acepta una cantidad de dinero proveniente de esa misma entidad. La respuesta es muy simple. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la USAID, cuyas siglas hacen un juego de palabras con Hay que es ayuda, que en español significa ayuda, realiza en Cuba el verdadero papel que debería tener, como la practican otras agencias de colaboración internacional. Hay que joderse, hay que joderse, Liu, hay que aguantarles esto a esta gente. Dime algo. Ahora que, ahora que, a ver, a ver si lo entendí bien. Ellos están diciendo que ahora que la USAID le está dando dinero a los comunistas y ahora que la, eh, la USAID le está dando dinero a la dictadura, es cuando de verdad la USAID está cumpliendo su función, su función real, ¿no? Ahora ya no eh, están ayudando mercenarios. Bueno, lamento informarles a los comunistas y a la USAID y a todo el mundo que ahora es cuando precisamente se está prostituyendo la USAID, por primera Exacto. vez. Exacto. Pero hay que aguantar. Precisamente esto. son unos, es, que no tienen, es que no tienen A ver Ana, ellos pueden justificar Todo, van a justificar Todo, lo que sea necesario para mantenerse En el poder, porque están perdidos Están perdidos De todas formas a Biden sí y a Kamala Y a Obama que están en el poder Les voy a reconocer un tincito así nada más Dos millones no les vale Para nada, los dos millones para claro. lo único que les vale Es para comer La cúpula y mantener su vida, eh, su vida eh, vale dos millones. O sea, me refiero a la vida de bebidas, de comidas, de gustos caros, de gasolina para ellos, de carros. O sea, su, su mantener la cúpula viviendo eh, con ese nivel de vida es para lo que va a servir ese dinero. Tampoco es que vaya a hacer una gran diferencia en Cuba. Pero, Pero bueno, bueno, puede retrasar esa salida. El proceso porque, porque los tienen no tengan comida ni para ellos... Tienen que irse. O sea. Sí, por eso, pero sí retrasa porque alimenta a los represores, Exacto. alimenta a la cúpula militar. Mm. Pero que el pueblo cubano sí. que nos ven y que son muchos, sepa que ese, ese dinero no es para ellos, no va a llegar, ni ninguno de estos empresauros que fueron ahí, ni Catapul y todos ellos tienen que pagar. Y, y por supuesto que vamos a hacer un país con mucha memoria como esta cotorra. Y con esto cierro, no sé si está conectada, María Lorca, pero quiero ponerla a nuestra cotorra sí, favorita. Se acabó el dinero con esta cotorra. Con esta cotorra yo, quiero para mí. Cierro el segmento de Cuba, pero antes de la cotorra de María Lorca, recomendarte, recomendarte. Ahora vamos a la cotorra, recomendarte Miami Shore Supply, señores, nuestra tienda favorita. Ay, que desgraciadamente somos no violentos y no podemos Ay, usar nada de Nosotros. esto. Qué bueno, nada. Pero aquí sí, aquí sí podemos todavía, si vota republicano, ir a una tienda y comprar su arma. ya que qué usted va a ir? Va a ir a Miami Shoulders Supply, donde usted pueda tener su arma, eh, la, la indicada de verdad, eh, a, con, a, a su manera personalizada. Puede tener las clases para permiso, los mejores accesorios, también las clases. También puede transferir su licencia, es una casa de empeño. Bueno, ustedes lo conocen, 305-381-5978 para que se arme, no solo de valor, sino también de verdad. Ahora quiero la cotorra, antes de entrar con María Loca, porque mira esta cotorra, <risa> lo, que, lo que nos dice. Oye, pues, tira, tira. Oye, <risa> Ay, Dios bueno. mío. Muy, muy bueno el francés. El francés de no, no, no, esa no, no. cotorra. Que es muy dura, ah. ¿eh? Felicidad. Esa gente son patriotas, de verdad, porque esa antes estoy segura que ven todas las directas. Esa gente que tenía sí. puesta la directa, la directa de todos nosotros, De, de Punta Cao. Un abrazo para esa familia que tiene también entrenada la suya. hoy está bueno para entrenar cotorra y mandarla para Cuba. Y la cotorra tú la mandas para Cuba Entrenada y la va, va protestando la cotorra por ahí Oye, policía, por ahí, por acá Y los policías traen Y no saben dónde viene En fin, <risa> buenísimo Esto es bueno, bueno para volverle un loco a la cotorra Ana, vamos a recomendar My Mortgage a Zulema Ruiz Y su equipo fantástico Que te ayudan con todos tus temas hipotecarios Ahora que ya viene María Lorca Que además, María, son fanáticos tuyos eh, Osmani, Zulema, Miguel Son todos fanáticos fanáticos tuyos siempre me preguntan, oye, pero ¿dónde está María? La doctora, ¿dónde está la doctora en economía? Eh, así que llámalos para todas tus necesidades, para comprarte tu casita, o tu inversión, o para refinanciar, y llámalos que son los mejores y los más completos. 305-735-1781. Y ahora sí, vamos con María Lorca Susino. Hola, querida. Bienvenida. Hola, chicas. ¿Cómo estamos? Mira, eh, yo sé que me toca hablar de, de la economía en los Estados Unidos, pero. Me que hacer ¿Te un. ¿Se congeló? congeló? ¿Está? Sí. Hola. Ahora sí, ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Y bueno, lo que te estaba diciendo, tengo que ir a la universidad de Miami, ¿no? Hablar sobre el reciente discurso que ha dado el presidente chino, eh, el presidente Xi. Y me estabais hablando, ¿no?, del marxismo en Cuba y de lo que no ha conseguido, de lo que intentaba conseguir. Mira, este señor dio un discurso el martes de la semana pasada, que lo han nombrado por tercera vez eh, por los próximos cinco años, y él ha dicho que desde que eh, China empezó en todo este tema, lo que él dice es que el marxismo adaptado a lo que es el contexto chino y los tiempos modernos ha conseguido sacar de la pobreza a, 3, a 832 condados, a 100 millones de residentes que estaban viviendo en áreas rurales pobres, a casi 10 millones de personas que vivían en la más peor indigencia y ahora han sido re realocados en lugares en donde se están ganando un salario y están empezando a ser la clase media. Yo, la verdad, el tema de Cuba, tú sabes, no entiendo mucho, no me meto, pero, vamos, si ellos son marxistas, igual que los chinos, pues yo creo que tenéis toda la razón en lo que estáis poniendo, ¿no? Porque aquí el presidente Xi está hablando básicamente de todo lo que se ha conseguido bajo el marxismo, es decir, que yo no creo que el problema sea el marxismo, yo creo que el problema es el manejo de la economía y el manejo del, del país, porque si China, que tiene 1.4 billones, está consiguiendo sacar de la pobreza a más de la mitad y a tener a día de hoy el mayor número de billonarios, eh, por números no porcentuales, ¿no?, sino por números naturales. Hombre, pues yo creo que algo como vosotros vecino en Cuba, lo del marxismo lo están implementando de una manera que no es correcta. Así que simplemente mi granito de arena a todo lo que bueno, de lo que habéis eh, estado aportando. Okay, okay. El marxismo es malo de todas formas, quiero decirte. Sí, no, yo te digo, pero Lo que pasa es sí. que en China, precisamente, ellos han tenido, y lo estábamos hablando aquí el otro día han tenido un resurgir para poder mantenerse y han uh -huh. dicho enriquecerse es glorioso y han permitido, dentro de, por supuesto, los parámetros del Partido Comunista, pero han permitido que la gente eh, tenga Exacto. un poco más de libertad económica, que es lo, algo que no quieren eh, hacer en Cuba Exacto. de ninguna manera, utilizan la pobreza como un control de, de masas, y uh -huh. además también pasa que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, o sea, China está como muy aislado, y los chinos tienen otra filosofía, son muy obedientes, y el cubano es muy retozón, o sea, estamos como demasiado cerca de los americanos, y al mismo tiempo somos muy indisciplinados, <risa> no es que puedan, que, nos, que nos han contado. Igual, igual con respecto a China, no sé, por supuesto, todo Toda la que sabe, ¿eh? uno no se mete en territorio que no es de uno, pero yo he leído que hay un debate en cuanto, me imagino que es de eso lo que vas a hablar en la universidad, de, de si es tan cierto así como está diciendo el señor Chi. Eh, yo he leído, estuve leyendo hoy por la mañana un poquito de eso. Hay quien dice que no están así, que, que hay como su recelo con respecto a sus resultados y tal. Pero bueno, sin dudas. Eh, mira, se nota, es, ¿no? la es, el, el, es la economía. La diferencia que más se está nota. Es la economía que más está creciendo y ya esto es a lo que Lo voy ahora porque nosotros vamos a hablar de nuestra economía aquí en América. Y mira, eh, hay muchas cosas. Y es que yo, chicas, no puedo. Mira, a mí es que me supera que tú vas por ahí y todo el mundo sabe de belleza, de maquillaje, de ponerse la línea en el ojo, de las gomas de los carros, de yo no sé qué cosa. Y entonces dicen, no, pero de economía no, porque eso es dificilísimo, eso es una cosa complicada. Y debido a eso, pues nos están engañando totalmente. No, Mira, hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. A día de hoy, las fronteras de nuestro país, las fronteras que son lo que delimitan lo que es nuestro país, están siendo amancilladas por mafias. Nuestro dinero, nuestro dólar, que es lo que nos da de comer, que es lo que nos da nuestro poder adquisitivo, está siendo atacado por los especuladores financieros. Nuestra libertad energética, porque éramos energéticamente independientes, la hemos puesto en manos de países oligarcas. ¿Okay? Y ya para terminar, nuestro boom económico, que hemos estado creciendo, que hemos podido ahorrar, que hemos podido tener un mejor nivel de vida en los últimos años, pues resulta que está siendo atacado por una especie de experimento, ¿no? que es lo que vosotros estáis hablando, eh, socialista, de, de, de gran gobierno, ¿no? que realmente lo único que está sirviendo es para, para como atacar lo que es los propios valores de, de los Estados Unidos, ¿no? Y que hicieron grande este país, ¿no? Porque realmente la situación económica, por mucho que nos la maquillen, y por eso yo quiero que la gente sepa de economía, la gente tiene que saber porque la economía es tu bolsillo, no el bolsillo de ellos, es el tuyo, está en una situación bastante complicada, sobre todo en un tema que es particularmente importante, que es el ahorro. ¿okay? El ahorro es básicamente el dinero que te queda de tu salario. Cuando has pagado primero tus impuestos, o sea, a ti te llega el salario y zasca, tú no tienes por dónde escaparte, tú pagas tus impuestos, y después empiezas a pagar la hipoteca, el coche, bla, bla, bla. Si te queda algo, lo ahorran. Mira, en el año antes de la pandemia, bajo el presidente Trump, los estadounidenses pudimos llegar por primera vez a un ahorro de un 9%, eso era lo nunca visto, ¿vale? Cuando llegó la pandemia, pues no podíamos salir a ningún lado, y lo único que comprábamos en Amazon, subimos a un ahorro de 32%. Okay. Wow. a día de hoy desde que entregó entró el presidente biden tenemos esta inflación tú sabes cuánto está el ahorro de los norteamericanos en el bajo histórico de un 3,5 nadie tiene ni un mes ahorrado a día de hoy por si viene una situación económica maldada. Hemos estado destrozando nuestros ahorros. Dicen que es porque después de la pandemia estábamos traumatizados y teníamos que ir y consumir y vivir la vida que no hemos podido vivir. Pero si tú lo miras bien y toda la gente que nos está escuchando debe saberlo, es porque no llegamos a fin de mes y para poder cubrir los gastos estamos sacando de nuestros ahorros. ¿no? Y yo creo que esto es una cosa eh, que la gente tiene que saber totalmente, super fuerte. y además pero súper preocupante, porque al final esa capacidad de ahorro, el, yo lo estaba diciendo, antes lo, lo estábamos comentando es la base del desarrollo o sea, la acumulación Ajá. de capital es la base del desarrollo, si no acumulas no puedes invertir, no puedes crecer no puedes no hacer, hacer nada. nada no no puedes hacer nada, las, las economías se basan en el ahorro de nosotros, no entonces en el momento que no nos están dejando poder ahorrar porque todo el dinero se nos va con esta inflación porque es que además dicen, y ahora nos van a meter en una recesión porque están empeñados sí. en tener que reducir, eh, en subir las tasas de interés, que ya lo hemos hablado, bueno, la experta que tenéis en hipotecas tiene que estar espantada, porque las hipotecas ayer, para comprar una casa, la hipoteca de, de, de 30 años está al, al 7.5, ¿me entiendes? Sí, vale, los APR de las tarjetas de crédito están al 25, ¿no? Entonces, todo esto lo que te hace es que haya una confianza del consumidor, eh, que la gente, los consumidores, tú y yo, bueno, pues... Eh, no, estamos, no estamos seguros ¿no? por dónde va la economía y, y los consumidores, cuando nosotros compramos un café, una croquetica, compramos, yo que sé, el regalito para el cumpleaños, esto o lo otro, movemos la economía. Los consumidores somos el 60% de la, de la economía. Los trabajos, eh, el movimiento de las empresas, el 60% somos nosotros, tú yo y la gente que nos oye. Si nosotros estamos asustados con esta economía y no consumimos, pues estamos mandando a la bancarrota y estamos despidiendo de manera indirecta a un montón de, de trabajadores, ¿no? De, de compañeros nuestros, ¿no? Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado y lo único que están haciendo ahora es eh, básicamente acogotarnos, ¿no? Y, y lo están vendiendo como que, como dice el presidente, ¿no? que esto va uff que no veas, esto no va uff que no vea, esto va uff que no vea de mal. Entonces, bueno, yo creo que la gente de verdad tiene que aprender economía y, y darse cuenta que la economía no es una cosa ahí rara, que la economía es tu bolsillo y la gente de verdad tiene que aprenderlo y dejar de, de pensar en, de la manera que piensa en la economía. ¿no? Por eso te invitamos aquí, mi amor, para que tú nos ilustres, porque en, en tanto, tanto ideología de género, tanto sexo Ay, que no. quiero poner en las escuelas, lo que deberían es dar más finanzas personales. Mira, sí. yo que estaba tan emocionada, porque eh, mi niño de 15 años está en la high school y tiene finanzas personales dentro, dentro de sus asignaturas. Bueno, sucede que en el primer marking period no le van a dar eso, en el primer trimestre. No sé, ¿Viste? Si, no sé en qué trimestre. Eh, estoy esperando. Wow. A ver si es que le, le parece que le van a dar en un, en un trimestre, le van a dar finanzas personales. Chicos, deberías estarle dando eso todo el año. Pero es que no, no quieren que es que es que no, es que no quieren no, que sepamos sí. es, que, es que lo que Exacto. nos quieren es tener entontecidos con el TikTok haciendo bailes ridículos o no ridículos sí, eh, no. que si me hago la liposucción, o sea que todo eso está muy bien pero mira te digo una cosa el imperio romano que fue el, el mayor imperio que hemos tenido cayó básicamente cuando la gente cayó en estas cosas superfluas. Yo no te digo, oye, hay que vivir, hay que pasarlo, hay que salir de noche, beber vino, irse con las amigas. Yo claro. todo eso lo comprendo, ponerte la ropa, ponerte la raya, ponerte el botox, o sea, todo eso yo te lo doy, ¿me entiendes? Pero la gente no puede dejarse caer en estas cosas superfluas y olvidar que nada de eso lo vamos a tener si no sabemos de cómo y si no tenemos claro nuestro bolsillo. Y eso es lo único que yo pido a través de aquí, ¿no? de, de vuestro programa, que, que llegáis a muchísima gente no no totalmente mira y sí, en Cuba yo, no, yo siempre no, no, me quejo me yo me siempre me he quejado justamente de eso del tema de de, de, la, de, la, de la falta de educación financiera que y eso es que yo vengo de familias cuentapropistas estoy diciendo que mi familia son negociantes empresarios. En NATO, pero yo empresario uh -huh. pero yo soy, fui artista y, y nadie me tú sabes no en el aire y entonces todo lo que yo vi alrededor mío y después llegué aquí y, y justamente sentí siento que no no le vi la importancia, no le, tú sabes, recientemente en estos años más cercanos acá, es que me, me he puesto hace unos 3, 4 años que he estado como un poco más pendiente y ahora últimamente con la pandemia que a todos nos nos movió y es terrible que nadie nos diga, mira esto es lo importante, ¿no? Y mira, te digo una cosa, en el discurso este del presidente Xi, yo creo, y yo sé que esto es otro tema alternativo, eh, creo que hay como, es un discurso de 105 páginas, el tipo se tiró hablando una hora y 45, que te las doy, eh, yo hablo, pero esto es terrible, y más de 30 páginas y está disponible para el que tenga tiempo el fin de semana y quiera hacer algo y esté aburrido que se lea el discurso. En más de 30 páginas, el tipo le daba, el presidente Xi le daba importancia a la educación. Y justamente a lo que dice Lío, ¿no? una de las cosas que aquí están quitando importancia en este país, cada día es como menos importante con todo el tema este de que todos somos iguales e igualitarios, ¿no? es el tema de la educación, de la excelencia a, académica. no eh, Los niños que son excelentes, que tienen A, que son va eh, la victoria, pues son mirados como nerdos, como gente tú sabes, y entonces cuando tú empiezas a quitarle la importancia a la educación a la excelencia académica, a la excelencia um, educativa, no es cuando realmente el país entra eh, en picado y sin embargo, como te digo, en China hay 20 páginas destinadas a la importancia que el presidente Xi le da a los STEM, ¿no? que todo el mundo sabe lo que son los STEM, ¿no? las matemáticas, las ingenierías y todo eso, ¿no? Uh -huh. y, entonces yo creo solamente que tenemos que tener mucho cuidado a los Estados Unidos, de hacia dónde nos están llevando y lo que quieren hacer de nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que defender la bolsa y la vida y desde luego todos estamos aquí, yo soy inmigrante, yo he venido aquí a darle un mejor futuro a mi hija, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que defender la bolsa porque con eso vamos a darle el futuro a nuestros hijos y también la vida, ¿no? En estas situaciones en las que hay tantísimo caos y la gente matándose por las calles y todo lo que estamos viendo, ¿no? Así mismo, tú sabes que eso mismo yo estaba pensando cuando veíamos al principio del programa las instalaciones de Twitter, que por fin Elon Musk ya ha entrado ahí, lo poníamos al principio, y hay una muchacha que Ana trajo un video de que muestra cómo, cómo ellos están en la oficina que tiene este esta filosofía que es muy propia de Silicon Valley, de Google, de todas estas grandes empresas, ¿no? que tienen eh, masaje, área de masaje, área de yoga, tienen hasta un dispensador de vino, eh, vino, billar, vino durante eh, las horas de, de trabajo. O sea, de todo. Yo Una me la piscina, imagino, no me la solario, imagino, o sea, yo me la imagino borracha, me o me borracha y eh, María Loca se borró la Eso, eso, eso son los textos, ¿no? ¿eh? ¿eh? ¿Eh? Eh. Me, me cae mal María Loca, ¿eh? Me cae mal y suspende la cuenta. Es trompista, <risa> es trompista, Bórrala, <Borrala, risa> bórrala que la es trompista. Señores, mira, mira, ahí está, mirala, está mirala, la María. La, la, la escena. Yo estaba mirando esto no. y precisamente estaba pensando esto que dijo María que ellos no tienen ni idea que lo que están defendiendo es precisamente la desaparición de esto. O sí, sea, lo que ellos están claro. eh, promoviendo, el, ellos están siendo el brazo represor de una agenda, que es esa agenda 2030, que ya no se ocultan para nada, para decir que no quieren que tú comas carne, que no quieren que tú tengas propiedades, que no tienes, que no quieren que tú tengas, que viajes en avión, que, o sea, ellos están promoviendo la pobreza generalizada que promueve precisamente el marxismo. Entonces estas personas, estos jóvenes que, que promueven esta ideología y estas acciones que conllevan a, a socialismo, a la instauración del socialismo, pues no tienen, no se dan cuenta que lo que están promoviendo es precisamente el fin de su nivel de vida, es la destrucción Total. de su nivel de vida y de su, y de su way of life, no, de los principios americanos es. que, que hicieron grande a este país. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor tendrían que, entre una de las cosas, ¿por qué no les pagan un billete para que vayan a Cuba a, a ver lo que hay ahí, o que vayan a Venezuela a ver lo que hay ahí, o que vayan a otros países, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues eh, se inspiran, ¿no? Que intenten ir ahí a ver a ver qué encuentran, ¿no? Entonces, bueno, como yo digo, los grandes imperios han caído siempre, eh, digamos, por, por, por este, este dejarse, ¿no? Eh, llevar por cosas superfluas, que yo no te digo que sean no importantes, por eso le utilizo la palabra superflua, no, no, son, no es que sean no importantes, pero es que creo que no son la base de lo que tiene que ser eh, el, el, el, la espina dorsal en sobre la que se tiene que basar eh, un gran país como los Estados Unidos y los principios que lo hicieron. Totalmente, totalmente. Totalmente, María, totalmente. Y además. María, tú sí, otro, no, no. Sí, no, no. No, porque quería, porque me quedé con la. No sé si María nos iba a mostrar la tabla de la diferencia de pobreza y riqueza. Ah, sí, bueno así? hay una. Porque es que sí, a mí que hay me una gustó tabla. mucho y me, gustaría, ah, y me gustaría que me la explicara porque tronco, me, sí. me llamó la atención. Sí, mira, y es vale. que hay una cosa que, que se llama el índice de miseria, ¿no? Y yo la quería traer, no sé si la tenemos ahí, y le pedía a Juanpi sí. que la pusiera desde... Porque mira, el, el, el COVID nos pegó en el, 2000, en el año 2000, ¿no? Ahí tú vienes... Tú ves ahí el índice de miseria, que es la suma de la inflación y el desempleo, y tú ves ahí como en los, en los meses duros ¿no? de la pandemia, que fueron los meses de abril, mayo, junio, julio, no eh, mira cómo le da el índice de, de pobreza al presidente Trump. Pero, sin embargo, cuando ya digamos que el tema del COVID, tenemos que estar de acuerdo que ya a partir del verano del 2020 aquello pasó, ¿no? y aquello, bueno, ya la gente eh, empezó a trabajar, empezó a funcionar. Y entró el presidente Biden... Mira cómo está el índice de miseria de los Estados Unidos. Ponlo el presidente Víctor. Para mirarlo si bien. lo puedes explicar, o tengo? sea, la parte azul, ¿qué significa y la parte roja? Mira, la, mira, esto es... La, la parte azul es el desempleo. Tú ves en los años... Mm -hmm. en, el, en, en abril del 2020, cuando todo el mundo se fue a la calle, tú ves en, en mayo del 2020, cuando nos echaron a la calle, toda la cantidad de desempleo, que fue un desempleo forzado. Forzado, claro, se obligó a la gente a ir a la calle, ¿ok? Exactamente. Cuando se empezó a abrir el mercado, cuando se empezaron ya volvimos al trabajo, el desempleo fue poquito a poco volviendo a lo que era, ¿no? Eh, y mira, en, en diciembre del 2020, mira cómo le dejó el presidente Trump, al presidente Biden, la economía en cuestión de azul desempleo y rojo la inflación, ¿vale? En plena pandemia con todo o la mayoría de lo, de, del país cerrado, sobre todo en aquellos, en aquellos estados de, de, que, bueno, eran demócratas, ¿no? Y sin embargo, Biden hereda un país con un desempleo en una pandemia bastante controlado, con casi uno, era 1.4 de inflación, que, que Liu y yo ya lo hemos hablado eso en otro tema. Y sin embargo, mira cómo se le va al presidente Biden, mira cómo tenemos la inflación, entiende Eso es el, el índice de miseria. Yo te digo aquí que muchísima de la gente que nos está escuchando se siente identificada por eso. Porque cuando tú no tienes seguridad laboral y cuando tú vas al supermercado y ves a lo que está la libra de pollo, a ti te dan sentimiento de miseria. Y eso es claro. lo que tenemos en este país. Y si, pudiera, y si no tenemos el general, lo puedo traer no desde, desde que se creó este índice en 1950, estos índices de miseria del presidente Biden no los hemos visto ni en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no? bueno, ahí queda una foto Vale más que mil wow. palabras y, y eso es lo que yo quería traer hoy a colación Cómo no Buenísimo, buenísimo, María, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias. acabo con si... el tema Afro, de China. Sí, María, María China, dice que el, sí. Dice que el, que el chino que dio un golpe a Estado, que no se le puede creer nada lo que dice, pero bueno, eh, hay ah, una sí. realidad en, en lo que ella está diciendo y es que la economía china es una economía que ha crecido brutalmente y que ¿Eh? le está haciendo la competencia para desbancar a Estados Unidos como potencia económica Total. mundial. O claro. sea, claro. Honesta, yo voy a ser honesta, yo voy a ser honesta, yo voy a ser honesta aquí con María, porque hay que ser honesta. A mí me da cosita citar al presidente chino, la verdad, lo que yo como de economía no sé nada, no tengo que decirlo no como de es, mirad, con todo el cariño y el respeto del mundo. Yo soy de las que tengo como recelo con respecto a cómo se reparte esa riqueza, los billonarios hasta donde yo sé. Eh, tú sabes, estoy hablando con sí, mi colega sí, sí. en el asunto, eh, son todos de la, la comunidad comunista a mí me da, eh, me mueve un poquito cuando hablamos de China y, y esas cosas, y creo que es el sentimiento que alguna gente puede tener en el chat yo para mí, sigue siendo un dictador eh, total el, pero bueno, eh, total. pero es un buen tema es, María, sabes que deberíamos traer más, deberíamos hacer un, un debate en algún momento Sí. Con, sabes, no, simplemente, niña, simplemente, como... es que, sí, simplemente era pues eso, el tema dictador-dictador Con el mismo sistema de organización sí. económica, marxismo Y los resultados, ¿no? Porque, oye, sacar de la pobreza a la cantidad de millones de gente que han sacado Oye, eso, mmm, a mí yo estoy en contra Pero ahí vienen como los debates son como, bueno, eso eh, a, a costa de que de la esclavitud uh -huh. de esos chinos que no tienen derechos, no, es un buen debate, o sea, es un buen debate y para analizar, pero mira, con respecto ¿Sí? a lo que dices, de, de, momentico, dictador a dictador, mira, si el caso de Singapur, quizás también es un gran ejemplo, porque el primer momento de Singapur, no lo sé, según lo que tengo entendido, eh, también fue una especie de dictadura, el señor era marxista, si no me equivoco los datos, voy a después revisar bien. Sí, creo que, pero que sí, y además que primes, después eh, mató a todos los marxistas. Y después mató a todos los marxistas. Sí, es un gra... Mi papá siempre me habla de Singapur porque a mi papá le encanta. Creo que te daban, no sé cuántos latigazos por un chicle, que tú botás un chicle y no sé cuántos latigazos te daban en Singapur. Y mirá Singapur cómo está. Y son y son dos, dos cosas que pasaron en el 52. Pero, o sea que hay que ver si también ya. ahora mataron a, a todos a todos, fusilados y, y a latigazos <ríe> por el chicle. Vamos a levantarle con la economía O sea, habría que ver también. Pero, pero sin duda oye, oye chicos, yo voy a intentar con ustedes sí. dos usted, ¿no? sí. aquí, cuál de las dos? más dictadoras, ¿eh? una que, que quiere levantar la economía en China y la otra que la tirase limpia para que esté limpia la ciudad No, pero en la educación sí, porque en Singapur la, la educación, la excelencia educativa es altísima, y yo pienso que por ahí va la línea de tal, yo me voy, voy a intentar echar unos guiadas al discurso porque me llamó la atención que es a, un debate vamos a tratar de hacer un, un debate Singapur contra China, ahí María y Ana a ver no, qué, no, qué Singapur, sacamos sí, de ahí digamos. <risa> un beso María, siempre brillante y, y te esperamos, no te nos pierdas sí. tanto, ¿eh? regrese. Te extrañamos la un beso. beso. besitos querida. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, mi amor. Muy bien, este muy este chat bien. ha estado caliente, caliente. No, El le levantó, está mi amor. Bien, está bien, está bien, está bien, está, María está le un buen debate es un buen debate, Pero María es muy, muy brillante debate. y es Brillante, sí, sí, sí. y, y además, lo que quería hacer practicar. precisamente hmm, era esa comparación de dictador a dictador, como diciendo, no es por culpa de los americanos. Ni siquiera es porque pueden decir, no somos comunistas marxistas. No, es porque no te da la gana. Tienes a la gente pasando Exacto. hambre porque quieres. Es, es el era el punto ahí, no era ese defender era a, a los chinos, Exacto. sino el punto era precisamente ese, y, y, y por eso es que lo trae. A colación, los están matando de hambre con toda la intención del mundo, porque además lo están usando también para eh, moneda de cambio con la administración Biden, es todo lo que está pasando. O sea, usan la crisis humanitaria, no, mira, necesitamos para el huracán y necesitamos porque hay hambruna y necesitamos, o sea, ellos lo, todo, lo usan todo. Mi niña, ustedes a comprarse armas. Sí, mi vida porque mira con gente como Ana y como María hay, aquí podemos tener todo en cualquier momento <ríe> bueno. no yo sí lo digo a mí me tienen que tener controlado por eso estoy a favor de un plebiscito vinculante porque a mí hay que tenerme amarrado con, con una república y con todo que, que sea el sistema y no, no la persona porque a mí hay que amarrarme también como todos Exacto. Los seres y es que es la naturaleza del ser humano también entiendes es que si se le da rienda suelta pues llega siempre nos pasamos y los cubanos más todavía entonces Vamos, mejor vamos con la ley, vamos con la democracia por voto, Exacto. etcétera o sea, vamos a hacer las cosas bien pues vamos eso. a crear un sistema bien lindo para Cuba, no inventado, vamos a copiar el sistema que hay en Estados Unidos, cabrón, no es de Singapur Ana, tampoco, porque tampoco queda <risa> la tía <tiazo>. pero... <risa> Vamos a, pues a comprar nuestra arma, mi vida. El Miami Shooter Supply, dorada, roja, morada, negra, con la cara de Tron, con la cara de tu mamá, de tu esposa, con el nombre tuyo. 305-381-5978, son los mejores y los más completos, mi vida. Nosotros nos Exacto. retiramos. Mañana nos vemos nos a retiramos. las 7 y media de la mañana. Danos un like que sí. y compártenos. Besitos, libertad. Bendiciones. No latigazos, no. Yeah. <laughs>